Cinco ranas moteadas, sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, yum, yum. Una saltó al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay cuatro ranas verdes. Ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos yum, yum. Un asalto al agua donde está fresco y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 Sentada en un tronco come insectos deliciosos, jump jump. Ella saltó al agua donde está fresco y lindo. Ahora no hay más ranas feridas. Humpty Dumpty.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 Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Johnny, Johnny, sí papá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 Abre la boca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 Si jugamos uh -huh. Escucho, escucho Con mis oídos Algo que suena como Yo también lo escucho Hace ¡Woo, woo, woo! Hay que cantar La sirena del canto.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 El bombero del camión hace shh, shh, shh, Por toda la ciudad Las ruedas del camión gira.